Esto es Mexican Style Boxing. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Esto es Boxear y hoy vamos a presentar un producto que está revolucionando la manera de entrenar box. Es un producto increíble que mejora los reflejos de manera sobresaliente. Es bueno para hacer cardio. Ya hay reviews por todos lados. Han vendido un millón de unidades en todo el mundo y... Es apto para todas, todas las edades y todos los niveles. Y me da mucho gusto darle la bienvenida a los dos emprendedores que son los responsables de esta revolución en la manera de entrenar box. Se dice tal cual es. Henry y Lisa son gente de box porque, entre otras cosas, son papás de Ryan García. Y hoy nos vienen a platicar de este producto, Fierce Reflex, o la pera de reflejos. Lisa y Henry García, gracias por aceptar la entrevista. Bienvenidos a la comunidad de boxear. Buenas tardes, mi nombre es Henry García. Esta es Lisa García. Y somos parte de Fierce Reflex. Y ya tenemos diferentes peras. You know, tenemos a Mateo, tenemos el Pro League, y ahora tenemos el Hybrid. Y ese hybrid es para los, los profesionales como Canelo, Andy Rees, Oscar Valdez, Brian García, mi hijo. En www.fiercereflex.com Y puedes comprarlo, puedes ver los videos y puedes ver los tres productos que estamos um, vendiendo. Y díganme algo, si yo compro la Fierce Reflex, la pera de reflejos, ¿En cuánto tiempo me llega a casa? Yo la quiero comprar. ¿Cuándo me llega? ¿Por cuál servicio de paquetería? Sí, Si compras la bolsa, te llega casi en, en cinco o seis días. Uh, lo máximo como un, una semana. Y um, cuando lo ordenas, um, depende de qué, qué producto. También puede llegar más más, um, you know, um, dentro de una semana. Uh -huh. y depende porque ahorita el, el, el Hybrid y el Pro League es muy popular, so, uh, así so, okay. es, que te llega como una, un, una, una semana, pero um, llega en UPS, ya, yeah, okay. estamos en UPS. ¿Cuál es la diferencia básica entre cada uno de los tres modelos? Ok, el Mateo debut es el primero, Puedes hacer, you know, un niño, una niña o un female o un, una persona que apenas está empezando uh -huh. y de allí puedes crecer para un, un teenager también, ¿no? Que tiene 13, 14, 15, 16, pero esta bolsa, el amateur debut, también una persona que es de un welterweight puede pegarlo y, y lo puede pegar muy duro, porque uh -huh. okay, so eso es perfecto para ellos. Y luego cuando creces un, un poco más y tienes más experiencia, entonces puedes a, a, a, a, a comprar el Pro League que tenemos. El Pro League es donde Ryan, Canelo empezaron con el Pro League. Y ese Pro League es muy, muy difícil, pero es bueno porque se mueve tanto, tanto, tanto. Pero estuve pensando que, hey, ok, eso está bien, pero necesito algo más fuerte porque también los heavyweights como Frank Sánchez, Andy Ruiz, uh -huh. ellos, ellos son, you know, heavyweights. So yo yo enseñé una bolsa que es de hybrid, es el más Ajá. mejor. Top. Pero se puede pegar una persona que tiene 240 libras puede pegar a esa bolsa. Entonces básicamente la diferencia es la resistencia, ¿no? Al uso, al uso rudo. Pero los tres productos que tenemos, la calidad es igual. El diseño es casi igual. Ok, todo. El amateo es un poquito más, you know, um, no, la altura es para 5, 8, you know, y, y ya, y bajo. Uh -huh. Pero los otros, pues, 6, 4, 6, 3, you know, so, you know, so, pues you know, um, subirlo bajarlo está bien, pero los tres tienen la calidad, el diseño es igual. Por eso los tres tienen el warranty de seis meses. ¿Y desde cuándo podemos encontrar este producto a la venta? ¿Desde ya? Ahorita y... ya, ya se está vendiendo, sí, sí, sí, ya se está vendiendo, y está, ya, ya estamos en un año ya, estamos bien. So. Empezamos como te empezamos en julio, you know, desde 20 2020, right? y, um, y ya estamos muy bien. Estamos you know, me, siempre, estamos, you know, produciendo estos productos. Estamos bien. Ahora, We are up with the sí, también estamos bien. Estamos bien. Estamos Estamos bien. Estamos So, our first one is with a lady called Mid Queen. Yes. She did the first yes. workout classes for anyone who wants to use it as a sí. workout tool to help you weight sí. or just get healthier, you know. Mm -hmm. So, we're excited about our YouTube mm -hmm. channel that's going to start mm -hmm. showing the workouts Perfect. in the back. So, también tenemos lecciones para esta bolsa porque, mm -hmm. como no es tan, tan fácil a veces, mm -hmm. you know, tenemos instrucciones y en el YouTube. Que, Vamos a tener para que todos puedan ver, oh, ok, sí puedo hacer eso. Puedes hacer los chats, puedes hacer los tapas, puedes hacer los, you know, Claro, y esquivar. esquivar todo. Ah, yeah, pues la defensa ah. para mover así como Canelo hizo con Daniel Checo. Ya. Yeah. No, era perfecto. Y, y, y por eso Canelo diario, él y Ryan usan esta bolsa diario. Porque cuando estaba muy joven, Brian, sí, había unos, unos productos um, que ellos tenían algo más o menos así, you know, pero no, no eran perfectos. Por eso estuve pensando, hey, ¿cómo lo puedo hacer bien? Porque siempre se, se quebraba you know, la bolsa de, de antes. Pero yo en tiempo estuve pensando, hey, lo puedo hacer así o lo puedo hacer. Y cuando un día, cuando hablé con la compañía um, y les pregunté, hey, necesito esta parte, ellos me dijeron, hey, pues ya no estamos vendiendo esta bolsa. Oh, no. no ya no, porque you know, no sé si era mucho, muy, mucho, muchos problemas o lo, lo, lo que sea. Pero yo en, en ese momento, yo digo, que okay, pues, si no estás esta bolsa, entonces yo voy a empezar, y así empecé, pero sí era por, por Ryan y Sean, mi otro hijo, um, y así empezó, y en, en años así, me duró como casi tres años para hacerlo perfecto, y hoy hoy día estamos muy bien. Esto es Mexican Style Boxing. Boxing.